Buenos días. Que tenemos a María de Santo ahí, la directora de educación. Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días, María. Santo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por tu llamada. Bueno, mira, Sisto Gavín, presidente de ADP, como tú sabes, ha informado de un paro en las escuelas a partir de las que están en el cuadrante que comienza en la calle Castillo. Él alega. Uh -huh. Exacto, él alega, él alega que ahí hay unas escuelas que no están en condiciones de seguir albergando a, a, a niños para impartir docencia producto de la situación que, física que presentan y además de los servicios que no lo tienen, falta de agua, eh, bueno, incluso escuelas que, da, que tienen las tan extendidas que no pueden cumplir con ella. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Lo primero es que según las informaciones primeras que manejamos, el tema no era por asunto de infraestructura de centros educativos. En el primer momento, cuando nos informaron algunas personas del comité municipal de San Francisco de Macorís, nos decían que ellos se sentían que iban a llamar a un paro porque estaban sintiendo mal servicio del distrito 0706. Y primero antes de responder a esa parte que voy a agregar a ese paro, quiero decir que hay miembros del municipal de ADP que se oponen a que los distritos educativos cumplan con los procesos gerenciales y administrativos con relación a todas las funciones y el cumplimiento de las tareas típicas de un directo, como es un director de centro, de centro de educación. Entonces estamos constatando la dificultad que cuando se le manda un a un director de un centro o cuando se le llama la atención a un maestro, entonces se cree que hay una persecución o un seguimiento. Cuando simplemente estamos dando un cumplimiento al estatuto docente, la 4108, la ley general de educación, Hoy, entonces me entero de que ya es por asunto de infraestructura, que, permíteme decir, con todo el respeto que se merece, mis amigos, de la, de, de la ADP. No se va a terminar nunca el tema de infraestructura, porque es un proceso continuo que no se paraliza en el Ministerio de Educación. Y nosotros tenemos cientos de evidencias de todas las jornadas de mantenimiento que hemos realizado. Y si surge una situación nueva en un sector educativo, ya hemos visto en otra ocasión de que hay que esperar... Los procesos administrativos de ley de compra y contrataciones que tienen que darse, que en algunos casos son solicitaciones públicas porque ya hace años que no se hace este concurso, y son solicitaciones públicas que nosotros debemos de cumplir con el reglamento. Y otros que se hacen por la vía administrativa y se han realizado. Pero siempre en cada protesta vemos una situación nueva y nosotros tenemos más de 400 centros. de docencia en donde hoy 24.543 niños no están recibiendo docencia y cuando ADP sabe que tienen abiertas las puertas de la regional y que ha sido una guiada del diálogo de la participación en la toma de decisiones y de las diligencias que se han encaminado y la cual conserva evidencia y ellos lo saben de que nunca se ha nada en el territorio de la regional o el distrito. solamente es la, la situación... Porque nosotros nunca nos hemos negado y hemos presentado los avances que vamos dando en diferentes situaciones que se presentan, porque nunca hemos visto que hemos solucionado todo jamás. Mariel. Incluso, Marci, por último, hay centros educativos que, por ejemplo, no tienen preguntas de necesidades de butacas, pero el año pasado le mandamos 300 y matrículas van a subir bajo. ¿Dónde están esas 300 butacas? Okay. Y son así mismo las situaciones que se van dando dentro del quehacer diario de la escuela. Okay. Mariel. Eh, Sisto Gavín ha denunciado que incluso hay escuelas que no tienen agua para hacer uso de los baños. ¿Qué hay de cierto en eso? Los centros educativos le llegan los fondos descentralizados. Si no tienen agua, pueden comprar agua. Pero dicen que no están llegando están los fondos. Mariel, eh, dice, se, se, se acaba de denunciar Sisto Gavín que no están llegando esos fondos. Los fondos tienen un retraso, pero nosotros tenemos centros educativos que tienen balance y además nosotros tenemos una junta regional y juntas distritales que hacen los procesos de autogestión. Si un director del centro tiene una situación en el centro, también debe de reportarlo al distrito porque el distrito a través de las juntas distritales y regionales soluciona situaciones, del cual el mismo sitio forma parte de la junta regional. Mariel. Educación. Mariel. Sí. Fulvio Ureña. Dice Sisto que tienen escuelas 3, cuatro y cinco años esperando sean recuperadas, sean arregladas y que no ha sucedido así. Llueve afuera y acampa adentro. Paulino Valenzuela, por ejemplo. La Paulina Valenzuela está en Hola. una lista de un grupo de 10 escuelas que serán intervenidas por la Dirección General de Mantenimiento y por la Dirección General de, tienen de Mantenimiento. Cuatro años, tienen cuatro años en eso. No, cuatro años no. Sí, visitó con nosotros el centro educativo este año con el director general de mantenimiento, señor Adolfo Cedeño. La Paulina entró este año en el proceso del grupo de la reunificación. Mariel. Incluso él va a decirle que él hizo un recorrido con nosotros. ¿Tiene una pregunta. Bien, Mariel, buenos días. Francis Rodríguez. Sí, Fran. Eh, nos resulta un poco extraño que se denuncie que escuelas no cumplen con el rol de la tanda extendida por las limitaciones que tiene. Es decir, se le podría estar dando comida a los muchachos, pero sabemos que el tiempo es base fundamental para cumplir con, esa, con ese programa. El primer eh, programa que tiene en la escuela, Francis, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Los maestros se les pagan un horario completo en educación y ellos solamente trabajan hasta las 3 de la tarde. Y en ahí denuncio formalmente que en algunos casos, ya usted ve que son las dos y media y hay niños en la calle. Entonces no se está aprovechando desde la responsabilidad por la cual yo, yo, yo cobro un sueldo en el Estado. Pero yo entiendo que usted, usted misma, así como lo ha hecho hoy, debe de advertirlo a la sociedad y así entendemos que hay un cumplimiento por parte de los maestros que hoy exigen esas demandas. Sí, porque mire, nosotros estamos conscientes, Fran y es verdad, hay centros educativos que tienen mucho tiempo paralizados y que incluso una gran cantidad de estas regionales, voy a dar un número exacto, nueve centros educativos están en un proceso legal en el Ministerio de Educación, porque le vamos le va a quitar la obra a los ingenieros para pasársela al segundo que ganó el concurso, yeah. por el cumplimiento de los ingenieros. Pero mire, como abogado, usted sabe que esto es un proceso que lleva hasta un año, porque uno tiene que evitarse demanda. Sí. y el proceso que desde que llegó hasta la salida de Navarro y la entrega de los documentos este año esta regional es que desde los sí. ingenieros que van a hacer, que se le van a quitar la obra para recibir ese contrato entiendo y efectivamente como te visto y es una realidad que nosotros Es cierto. Bueno, gracias. Pues ¿Cuánto el horario Puedo... los maestros cumplen en lo que nosotros, el tiempo establecido, por el cual trabajan en su sueldo y cumplen entonces la jornada escolar intensiva? Sí. sí. Porque hay mucho trabajo en las escuelas, yo quiero que ustedes sepan. Claro, sí. la situación sí. Eso que es entendible. Viendo, no es para sí. perder ni siquiera un minuto en un centro educativo. Y oigo también decir en algunos casos es que ya no encuentran qué hacer cuando saben que tienen una ordenanza, la 01-2014, que establece hasta incluso los tiempos los recreos, los horarios de clases pero te dicen que le falta un tallerista cuando saben que los talleristas son los mismos maestros sí Entonces, bueno sí. de que nosotros ambas partes podamos analizar de manera Así es el diálogo es importante en, toda, en todas las, las labores, labores. Es que fallando, yo como breve. Mariel, bueno, gracias Mariel sí, gracias, sí, gracias, ¿sí gracias se estarían la... reuniendo en estos momentos para solucionar esas cosas o ponerse de acuerdo si, sí, pero que nosotros siempre me sorprende porque nosotros mantenemos una comunicación abierta le repito, cuando oigo paro de cosas con las cuales no me han comunicado primero a mí me sorprendo porque no hay una gente que mantenga una comunicación tan efectiva como quien le habla con todas las sí. gente, las de la regional y con la sociedad en sentido general, porque me preocupa como ciudadana, como madre y como sociedad pública, Así que es. se siga practicando el tema de la suspensión de docencia cuando lo que más tiempo de calidad. Así es, gracias. Más de las... Much, muchas gracias, muchas gracias Mariel, gracias, gracias muchas estoy gracias. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Señor era con Mariel. Mariel Santos, la directora regional de educación de la provincia, quien respondía a las aseveraciones del presidente de la ADP, sí. el maestro Sisto Gavín.